El índice de precios al consumidor de Bolivia que mide la tasa de inflación registró en la gestión pasada una variación acumulada a 12 meses de 1,51%. El índice fue el segundo más bajo de la región por detrás de Ecuador que tuvo una inflación de 0,27%. El tercer lugar se ubica Perú con una tasa de inflación de 2,48%. Le sigue de cerca Chile, que cerró la gestión pasada con un IPC acumulado de 12 meses de 2,6%, según datos oficiales extraídos de los sitios de los institutos de estadística de los países analizados. Otros países que registraron una inflación moderada en 2018 fueron Colombia, con 3,18%, Paraguay, 3,2%, Brasil, 3,75%. En el caso de Uruguay, el IPC cerró con 7,96% por encima del registro de 2017. Y del actual techo de rango meta oficial, según informe de ese país. Al otro extremo se encuentra Venezuela y Argentina, el primero con una espiral inflacionaria que, según la previsión del FMI llegó a a 2.500.000 por ciento en la gestión pasada, contrario a esta proyección. La Asamblea Nacional Venezolana, que ofrece los datos en vista del Banco Central, lleva casi tres años sin hacerlo, informó que la inflación cerró en 1.698.844,2% en penúltimo lugar y con la segunda inflación más alta de la región, se encuentra Argentina, que cerró con un IPC de 47,6%.